Hola y bienvenidos a la charla de la magia del contenido. Agradecer a la organización del WordCamp por invitarme el día de hoy a ser ponente en este evento. Para hablarles un poquito sobre mí, mi nombre es Diego Cordero, soy periodista. Eh, durante los últimos 10 años me he desempeñado como community manager de diferentes organizaciones. También he estudiado temas de marketing digital y redes sociales. Y me he especializado últimamente mucho en el tema de WordPress y la creación de contenido para páginas web. Vamos a comenzar con esta charla de la magia del contenido. Y una de las preguntas que eh, quisiera que, que te hicieras es, ¿por qué es tan importante el contenido para eh, nuestro sitio web en WordPress? Bueno, básicamente, me gustaría hablar de que el contenido es la base para comenzar cualquier proyecto web sin el contenido. Nosotros prácticamente no vamos a tener eh, nada que mostrar, a pesar de que tengamos el más eh, hermoso diseño que usted pueda eh, tener sin el contenido, es solo un diseño bonito que va a ser irrastreable por los buscadores. Y para hablar un poquito de esto, vamos a hacer una pequeña analogía. Entonces, ver, veámoslo como con pasteles. Yo no sé si les ha tocado en algún momento ver este tipo de pastel en algún cumpleaños, que es un pastel que tiene un muy, muy bonito diseño. Casi que podríamos decir que está 100% enfocado al diseño, pero resulta que este pastel, a la hora de que uno lo va a probar o en el cumpleaños le van a dar un pedacito de, de este pastel, resulta que el sabor tal vez no es tan destacable porque casi no tiene contenido. Entonces, puede ser que uno llegue y agarre a la señora Pacman de allá arriba, le meto un mordisco y resulta que está rellena de estereofón, cero contenido. ¿Qué tenemos, que, eh, ¿qué tenemos cuando pasa esto? ¿Sí? Que resulta que todo el mundo dijo el pastel estuvo muy bonito, pero de a la hora de la hora, nadie le gustó el sabor. Y si lo llevamos a una página web y usted está buscando algo y usted dice... Vea, yo necesito encontrar una farmacia cercana. Nadie va a poner en, este, en Google una web lindísima y va a darle buscar. Y nadie va a tener este, un enlace que diga, esta es la web de la farmacia con el diseño más lindo. Sino que la gente busca contenido de cosas que, eh, que necesita encontrar, que le duelen, que, que, que es algo que yo en el momento estoy estoy buscando. Entonces con esto, por más que tengamos el diseño más perfecto, más bonito, más puro, no vamos a lograr mucho. Vamos a la segunda a la segunda situación. Entonces vamos con el tema de este otro pastel. Si lo ven acá, este tipo de pastel no destaca especialmente por el diseño, pero ese es el típico pastel que en un cumpleaños la gente lo comienza a probar y dice qué bueno que está. Qué rico que sabe este pastel. Eh, ¿Quién hizo este pastel? Y genera un montón de preguntas y todo el mundo se acerca y a pedir otro pedacito. Y cuando usted ve, desapareció el pastel. ¿Y por qué? Porque tenía un muy buen contenido ahí adentro. Entonces eso generaba que de pronto pasamos de, en este momento del cumpleaños, de pronto hay ese pico donde la gente comenzó a consumir y consumir ese pastel y no quedó ninguna migaja, esto era porque en ese pastel teníamos un muy buen contenido, aunque el diseño no era tan destacable, ahora vamos a la tercera, a la tercera, a la tercera, al tercer caso, tenemos un pastel con un diseño muy bueno, un diseño muy recordable, todo el mundo en la fiesta tiene que ver con el pastel y cuando le meten un mordisco al pastel, ese pastel todavía sabe mejor hasta que chorrea Baileys y todo ese tipo de, de chocolate y todo el mundo está hablando del pastel y desde el minuto uno, la gente es súper interesada. Esta vendría siendo como la mejor situación que podemos tener. La gente recordará, recomendará en la mayoría de los casos ese tipo de contenido y también por el diseño que tenía el pastel, si lo vemos en un sitio web, y sería también como la mejor, el mejor momento que podemos tener. Entonces de ahí podemos ver como la importancia del contenido en todos estos tres casos. Porque si usted se pone a ver, ninguno de las, este, ninguna de estas situaciones se hubiera podido generar bien si no tenemos un buen contenido. Ven que cuando tenemos contenido, las cosas este, pueden posicionarse aún sin tener este, un diseño muy destacado. Ahora, si no tenemos ni este contenido ni diseño, mejor apague y vámonos porque de ahí no tenemos nada. Entonces, la idea de esta charla es enfocarnos en cómo yo puedo generar ese contenido para comenzar mi sitio web y generar luego todo lo que vendría a ser un, un sitio web WordPress bastante informativo que me genere que mis clientes me encuentren, que, la, que además destaque por la información que tiene y se vea bien para las que las personas lo lean o lo encuentren en buscadores. Entonces, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede crear un buen contenido? Para crear un buen contenido, lo primero, la principal recomendación que uno debería seguir es tener un mapa del sitio. Ya sea que usted está comenzando su sitio hoy, o por ejemplo, tiene la, ya tiene su sitio creado, pero no hizo este ejercicio al principio, yo es algo que siempre les recomiendo. Agarro un este, lápiz y papel y comience a dibujar cómo se imagina usted ese sitio web, qué, qué secciones tiene. Porque esto en qué me va a ayudar. Si yo tengo mis secciones bien definidas, yo voy a saber cuáles llevan contenido y qué contenido. Entonces, esto me va a ayudar a diseñar mejor y es, muchísimo, y es una muchísimo mejor situación que agarrar, abrir Elementor o Divi o Gutenberg y comenzar a lanzar plantillas y decir, pucha, bueno, yo puedo tener aquí una sección de sobre nosotros, puedo tener una sección de videos, puedo tener una sección de contacto, pero lo estoy haciendo así a ciegas y cuando me vi, agregué un montón de cosas que tal vez no voy a necesitar, que nunca voy a rellenar en mi sitio web. Y eso es un problema. ¿Por qué? Esta es una página web. Ahí nada más le tapé el logo para que no, no se viera de qué empresa es. Pero esta clínica oftalmológica tiene un ejemplo de una página principal, un homepage, está muy bien. Tiene la información, tiene todo. Eh, se ve muy bonita, se ve muy profesional. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega el momento donde uno llega y toca alguna alguna sección y uno se encuentra como con este momento como el se ha puesto de moda en TikTok como el momento hoy esponja de pintamos toda la casa pero de pronto qué es eso aquí en la imagen podemos ver que de este este blog lo dejaron con el texto este de Loren Ixun y todas las entradas de ahí están vacías porque al final Loren Ixun es un texto que se utiliza en diseño gráfico para llenar eh, para llenar zonas con contenido ficticio, porque Loring Nixon es un, eh, un texto que en realidad no significa nada, que viene de latín y en realidad ya ni, ni la gente de antes lo entiende porque le borraron ciertas, eh, ciertas eh, vocales. Entonces, cuando uno lo está leyendo, de ahí no se entiende nada. ¿Qué pasa si yo dejo mi sitio web, que hey, ya lo tengo, porque yo trabajo profesionalmente con esa clínica y, hey, alguien llega a estar revisando la información de mi sitio web y abre una sección como esa. Y se encuentra ese montón de, de secciones que nunca se rellenaron. Posiblemente fue porque en el momento, eh, yo, de, yo llegué y comencé a crear secciones y secciones y yo las tenía en mi mente. Pero a la hora de agregarles el contenido, nunca, nunca, de, y me tomé el tiempo de escribir, ok, ¿cuál contenido? Debería ir en esa zona de blog, que me pueda posicionar, que pueda eh, ser como ideal para mi público meta. Entonces, ahí va un poquito lo que debemos eh, generar para crear un buen contenido. Y es que debemos, primero, comenzar por las palabras. El contenido debe estar adaptado al sitio. Es decir, que la información que vamos a poner ahí tenga que ver con el objetivo de nuestra página. Si es una clínica, si es un restaurante, si es este el negocio que usted se imagine. Debe ser original, creativo y muy, de muy fácil lectura y actual. Porque, digamos, yo puedo tener mucho conocimiento. Digamos que el caso, volvamos al caso del doctor. Y si un doctor llega y me dice, bueno, yo quiero poner una sección que tenga un lenguaje y uno escucha como el lenguaje que él propone para la sección, ese es un lenguaje que no es de fácil lectura, porque él me está diciendo, por ejemplo, aquí tengo como una crema, y me dice, ok, póngale ahí que eh, en esta sección, que tenemos emulsión de glicolic para generar una, este, una piel tersa. Entonces, diga sí, eso va a, posiblemente entre doctores lo entiendan, pero si usted se lo... Se lo está proponiendo a un usuario que está conociendo su, eh, su negocio, no tiene como ese lenguaje técnico, le va a costar un montón empatizar con él. Es mejor decir que hey, esta crema le ayudará a tener este más suave su piel en el transcurso de dos semanas, que es algo que podríamos entender cualquier persona. Por eso debemos, antes de comenzar a escribir nuestro contenido, generar lo siguiente, debemos preguntarnos nosotros mismos y ponernos en los zapatos de ese cliente y además preguntarles, tenemos que averiguar quién es ese cliente potencial al que nosotros nos queremos dirigir, porque no es lo mismo, ok, si yo imagino que mi producto es para un público joven o si es para un público ya más mayor, los gustos no son los mismos. Entonces tengo que averiguar qué es lo que hace ese cliente potencial qué es lo que necesita, qué le preocupa, cómo puedo yo satisfacer sus necesidades. Lo que viene siendo la creación de un buyer persona en de mi negocio, del cliente ideal de mi negocio. ¿Quién es él? Entonces, esta parte es esencial a la hora, y todo esto que les estoy diciendo es algo que deberíamos hacer un proceso, que deberíamos ir haciendo antes de sentarme, abrir WordPress y comenzar a eh, diseñar. Otra cosa que es vital a la hora de generar contenido, y que lo debemos tener en cuenta cuando estamos este, escribiéndolo en nuestra, en nuestra libretita, y es el hecho de no solo pensar en vender, porque es, es la principal razón por la cual las marcas se suelen volver irrelevantes. Porque es, es, ese tipo de marcas que todo el tiempo me están diciendo cómpreme esto, cómpreme esto, cómpreme esto, son las primeras que de, y la gente se suele desinscribir de, de sus boletines, que suele bloquear sus sitios web, que suele eh, dejar de seguir en redes sociales. ¿Por qué? Porque si solo el, todo el tiempo me quieres vender, no me estás dando contenido de valor. Y en la actualidad, el contenido de valor es la clave que tenemos para generar esas grandes relaciones a largo plazo con gente que va a estar interesada en comprarnos esos productos o servicios que nosotros ofrecemos. Entonces, mejores opciones para, para generar contenido. Trate de ayudar a sus clientes, trate de educarlos, trate de motivarlos, entretenerlos, deleitarlos. Todas esas opciones le ayudarán a tener mejores resultados a la hora de generar esas relaciones que buscamos en, en, en internet y hará que nuestro sitio web sea una herramienta muchísimo más poderosa de lo que es eh, en la actualidad, si no le ponemos eh, un buen contenido. Entonces, eso es un poquito para que vayan viendo cómo el contenido es de verdad, por eso es esa frase de que el contenido es el rey, es un elemento básico de cualquier diseño de página web. Por eso les voy a hablar de cinco cosas que puedo hacer el día de hoy para generar y crear contenido de WordPress que, eh, que enamore a sus clientes, que los, haga, que los haga ser fan de mi, de mi producto o mi servicio. Entonces, el paso número uno. Vamos a escribir títulos más atractivos. Vamos a hablar de diferentes tipos de títulos. Eh, por ejemplo, uno puede hablar de títulos accionables, que un ejemplo de esto sería cómo posicionar tu negocio local en Google Business. También hay de los del tipo educativos. Voy a educar a mi cliente con una guía para sacar un permiso de construcción en, póngale la provincia que usted quiera, la Juela, San José, en la, que, en la provincia que esté de y su público de interés. Esto es algo que va a ser sumamente útil y digamos, si yo tuviera una, una empresa de construcción y le estoy dando a esta guía de cómo ir a la municipalidad a la persona, saber qué es lo que tiene que hacer para, para, para sacar sus permisos, muy posiblemente luego, el recuerde que mi página web le ayudó en eso y por qué de una vez, ya que estamos aquí, por qué no cotizarle eh, a esta persona que me ayudó a, con, todo, con, con todo ese proceso por ejemplo otros tipos como tops de 10 curiosidades de Wordpress que tienes que saber ese tipo de, de títulos son muy magnéticos, también podría hablar de títulos con, con la palabra ¿por qué? ¿por qué el WordCamp se hace a nivel mundial? es como algo que genera que genera como muchísimo interés por parte de las, de, de las personas y me va a ayudar como a generar ese, esa curiosidad para que la gente abra ese post y lo pueda leer. Luego, también podría generar intriga con títulos como, por ejemplo, secretos de expertos de WordPress para posicionar tu sitio web. Todo, bueno, los títulos, aquí podríamos hablar toda la tarde de diferentes, tipos de, de, de diferentes tipos de títulos, pero no es el caso y no me voy a desviar mucho del tema, pero sí son una herramienta muy poderosa que tenemos en cuenta, que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear nuestras secciones. Entonces, si usted llega y me dice, ok, pero Diego, bueno, es, esto de los títulos está muy interesante, pero tal vez a mí me cuesta un poquito más y esa parte de la creatividad. ¿verdad? Incluso hay herramientas gratuitas en la actualidad. Este, este sitio web más titulares es una herramienta que es gratis. Usted, por ejemplo, aquí en... en, en en el buscador, bueno, en la, en la cajita de texto vas a poner como tu palabra clave, páginas web y le vas a, dar, por ejemplo, y le vas a dar generar más y él te va a dar una lista de títulos que servirían para un post, una lista de títulos que servirían para un título de un podcast, una lista de títulos que servirían para generar un video en YouTube o una lista de títulos incluso que yo podría utilizar para ofrecer un lead, un lead magnet para mi audiencia. Entonces, esta, esta estrategia puede funcionar bien para generar ese tipo de contenidos de titulares. Ahora, un segundo, bueno, otra cosa que deberíamos evitar, y esto es un ejercicio que es muy dado en las universidades, que a veces le ponemos a los, a los eventos este tipo de títulos, los procesos tecnológicos y mercadológicos del CMS WordPress para la visualización y penetración de la comunidad de emprendedores en el mercado costarricense. Así se llamaría el WordCamp si esto lo hubiera puesto tal vez una universidad o una institución pública. Pero este tipo de títulos no vende porque uno no va a estar luego, dos años después, diciéndole al compañero, Era, ¿te acuerdas de aquella charla? de este, aquel muchacho que habló sobre este tema en el evento. ¿Cómo era que se llamaba el evento? Bueno, no importa el evento, porque nadie sabe recordar de eso. Mejor ser memorable y poner eh, títulos como, títulos cortos, pero que se recuerden como WorldCon, TechTools o ComicCon. Este tipo son tres ejemplos de títulos que todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Eh, si sí, en algún momento ha participado en uno de estos eventos o lo ha visto o lo ha leído. Por otro lado, el segundo consejo es vamos a hacer descripciones de productos y servicios. Normalmente si tenemos una tienda con WooCommerce o vendemos productos digitales o tenemos una agenda para vender consultoría digital y ahí viene la parte de que tenemos que hacer una descripción de nuestros productos y servicios. Y aquí es donde yo veo que muchos emprendedores a veces llegan y dicen, hey, no, eh, agarremos la, la descripción de ...que salen en, en Amazon, las fotos que salen en Amazon y pongámoslo y que se vea igual. Y eso es un error, porque uno necesita trabajar ese tipo de descripciones de los productos. Ojalá si se puede, y usted puede hacer sus, sus propias fotos originales... ...y también subirlas. Y si puede hacer tutorial de cómo se usa ese producto y explicar, mira, esta... ...esta libreta electrónica uno puede venir, escribir... Subir eh, nuestros, podemos subir nuestros apuntes con una aplicación que viene con el celular. Todo ese tipo de explicaciones son muchísimo más ricas para que alguien tome la, la decisión de comprar por la utilidad que le estás dando por el, por el, por ese, por ese, por ese saber que le estás dando sobre el producto que a una fría descripción que encontremos en Amazon del producto que nada más se limita a decir este producto tiene este X cantidad de hojas, tiene, sí, es una aplicación, tiene esto, tiene lo otro. Y, este, otra cosa que nunca vamos a, a dejar de hacer con nuestros productos y servicios es investigar, estar aprendiendo sobre ellos. ¿Por qué? Porque resulta que es un aspecto importantísimo para generar contenido. Y les voy a contar una historia. Resulta que, esta... Hace... En 2006, un, un periodista del New York Times llamado Rock Wal, eh, Walker hizo un experimento. Y entonces él llegó y compró por 196 dólares una serie de productos así, este, productos basurilla como este que tienen en la imagen de, de, de, de, de eBay. Y les escribieron una historia a cada producto con recogieron como una serie de, de gente especializada en escritura y escribieron historias para cada uno de los productos. Este es un ejemplo de, bueno, este pollo que sirve como para batir. Originalmente a este pollo lo compraron en 25 centavos y después de ponerle la descripción y volver a, a subirlo, este se vendió por 30 dólares. Y así se, eh, se fueron haciendo con todos los productos y pasaron de, de tener... Y hay 197 dólares que habían gastado en productos basurilla a vender 8 mil dólares con esos mismos productos. Por la, y la gente los compró por la historia. Ahora vamos a el siguiente consejo, que es precisamente cuente historias. Ese tipo de historias, ese tipo de descripciones donde usted eh, puede generar como ese storytelling sobre su marca, es súper bueno. ¿Por qué? Porque es más fácil recordar un mensaje a través de una historia. No parece publicidad incluso, este, intrusiva y este tipo de cosas son las que se pueden volver virales. Y bueno, aquí es que me tapa un poquito la imagen porque era una animacioncita, pero en este caso, esta, esta foto aquí de fondo es de una laguna que tenemos acá en Costa Rica que se llama Río Celeste, que de, destaca porque el color del agua es celeste. Y yo en algún momento trabajé con una cooperativa que hacía tours locales hacia la laguna. Y usted decía, pero es que, Diego, es que eso casi no se vende. Nosotros lo publicamos todos los días las redes sociales este, y, los, y las páginas web, cuesta vender ahí. Pero uno se metía a las páginas de ellos y era todos los días subían la misma, la misma, eh, la misma... El mismo post donde decía, viaje a Río Celeste por 40 dólares por persona, incluye almuerzo, buceta y regresa al mismo día. Y eso no nos funcionaba. No nos estaba funcionando porque no yo lo, no lograba como conectar con las personas. En cambio, cuando comenzaron a utilizar el storytelling y utilizar las mismas leyendas que utilizaban cuando, cuando llevaban a las personas de tour, les digo yo, ¿por qué no cuentan eso pero en redes sociales? Y sí, comenzaban con historias, me acuerdo que en uno de los posts pusieron la, la historia que, que los guías turísticos suelen contar sobre el río Celeste. Cuenta la leyenda que existe un lugar en el planeta donde Dios limpió sus pinceles al terminar de pintar el cielo. Este, es, este espectacular paraje está en Costa Rica, en el Parque Nacional Volcán Tenorio, y es uno de los ríos más populares del país por su particular coloración que va de los tonos celestes a turquesa ese fue como el primer post de la cooperativa que comenzó mira qué bonito ahí y eso este por qué se da ese fenómeno y comenzó a generar toda una conversación con los usuarios porque era una información nueva era una información que me ayudaba y luego este generaron más así mira y si yo voy al río celeste eh, qué tipo de, de de ropa debo llevar Ah, y se recomienda llevar botas porque el terreno, el terreno es este irregular y llevar un poncho para no mojarse porque ahí suele a veces este, suele llover mucho. Ese tipo de información es útil para los usuarios. Y ya comenzamos a generar esas relaciones y contar esas historias a través de nuestra marca. Ya no somos una marca que solo se especializa en vender, sino que también estamos ayudando y eso los clientes lo van a recordar. Esta, esta historia también... Es, eh, bueno, es un sitio de unos amigos míos. Ellos este, hace mucho tiempo hicieron un viaje a Japón para traer una máquina para hacer ramen y también para estudiar cómo ella, de, ella es chef. Entonces ella se especializó y estudió con los mejores chefs en Japón y Singapur para hacer el ramen tal cual se hace en Japón. Y cuando ellos vinieron acá contaron como toda la historia de cómo de todo lo que les pasó de eh, cómo fue la experiencia de las dificultades que tuvieron como emprendedores para para poder abrir su restaurante y eso conectó con un montón de gente mucha gente muchas personas fueron a visitar el, el, el restaurante el primer día y debido a que y esto es algo muy importante que, de, que decir el producto de ellos era excelente cuando uno tiene un producto excelente eso suele hacer que eh, la gente regrese. Porque pues, si el producto es malo, por más, por más marketing que usted tenga, usted va a poder traer a las personas una vez, pero no lo vas a poder hacer recurrentemente. Entonces, gracias a la historia, gracias a ese producto tan bueno que ellos tenían, otras personas de su audiencia comenzaron a generar también contenido sobre el producto que, que ellos ofrecen. Esta es un, eh, un, una imagen de la página web de ellos, donde ponen así como todos los TikToks de la audiencia que ha ido al, a, al, al, al restaurante y les ha hecho como una reseña contando, mira, es que el ramen de este lugar está muy bueno porque lo hacen así y Y entonces se comenzaron a generar ya no solo historias por parte de ellos, sino llegaron a un momento donde mi audiencia también es una contadora de historias y genera contenido para mi marca. Un cuarto consejo, y que esto aquí sí que podemos aprobar, a aprovechar todo el entorno que me ofrece WordPress, es usar todos los recursos que se le faciliten gracias a que las entradas de WordPress pueden integrar una multitud de formatos. Anteriormente, en la, en la, en la diapositiva anterior, yo les estaba mostrando cómo, eh, de ahí teníamos las entradas de WordPress que pueden eh, integrar, un TikTok, pueden integrar videos, pueden hacer cualquier cosa. Ahora veamos algunas herramientas que me pueden ayudar. Por ejemplo, si yo quiero hacer un podcast, en este caso eh, puedo utilizar esta, este plugin gratuito del de repositorio de WordPress, de los plugins, que se llama Podcast Importer de Second Line, que yo nada más lo que tengo que hacer es darle la URL de Spotify o de Anchor, o al servicio donde yo suba mis, mi, mi podcast y este se encarga de traer, cuando yo publique un episodio nuevo, de traerlo y hacerme una, una entrada de WordPress automáticamente con la información del podcast de, de ese día. Luego, por ejemplo, si tengo un canal de YouTube, porque YouTube es lo mío y me gusta hacer videos, contenido en video, con este Automatic YouTube Gallery yo puedo generar en mi WordPress una galería de YouTube que se sincroniza con el canal con mi canal y muy fácilmente puedo mantener actualizada mi audiencia con mis últimos videos luego si yo quiero estoy creando contenido y quiero enriquecerlo con imágenes yo puedo venir y tocar puedo utilizar esta este plugin que se llama Instant Images que se que se que hace que cuando yo directamente del, del, de, de mi página de WordPress quiero agregar una imagen, le doy a agregar, no tengo que venir y descargarla o venir y buscarla, sino que automáticamente se conecta con tres repositorios de fotografías gratuitas que yo puedo utilizar y ni siquiera tengo que, son fotografías gratis que no tengo que ni siquiera citar a los, a los autores de la fotografía y, y se convierte en una, en una utilidad bastante buena para agregar fotos que tengan que ver con el tema de mi página en el momento. También yo puedo interactuar con mis usuarios y ponerles eh, trivias, cuestionarios, eh, ese tipo de cosas con WPerforms, de contact form. Yo puedo hacer ese tipo de, de actividades. Entonces, imagínense, digamos, llegar y proponerle a mi a mi a mi cliente, ok, llenes este formulario para ver cuáles necesidades tiene usted y automáticamente le puedo dar una respuesta basada en este, lo que aprendí en ese formulario y tirarle la respuesta para, para, no sé, no sé, digamos, ¿qué tipo de piel tengo para comprar este X crema? Ok, entonces yo vengo, describo en el, en el formulario ese tipo de piel, de piel, llenando unos ítems y luego inmediatamente mi página de WordPress me dice, ok, según los resultados, usted tiene este tipo de piel, usted le sirve esto, le sirve lo otro. Entonces, son ese tipo de plugins que resultan muy útiles y que nos permiten de manera muy fácil ser generadores de contenido para, eh, para, para nuestros sitios web, para nuestros negocios digitales, para contar incluso historias en, en, en redes sociales, todo ese tipo de cosas las podemos lograr gracias al contenido. Entonces... Un quinto consejo es, ¿cómo encuentro esos temas populares que le gustan a mi audiencia? Podemos utilizar Google Trends para ver qué tendencias eh, generan las palabras, del, eh, las palabras clave de lo que quiero escribir. Por ejemplo, si yo quiero hablar de Ramen, puedo poner la palabra Ramen y yo voy a ver ahí y puedo ponerlo para mi país eh, qué se está diciendo acerca del tema o qué, qué, qué, tanto, qué tanto impacto tiene en las diferentes provincias de mi país. Ahora... También si quiero buscar, eh, Answer the Public es una página que es este tiene una parte gratuita donde yo puedo poner mi palabra clave y él me va a decir qué, cuáles son las preguntas más comunes que se hacen en ese país acerca de esa palabra clave. Entonces, digamos que yo pongo cursos en línea y la gente dice, ok, ¿qué tipos de cursos en línea eh, se pueden llevar en Costa Rica? ¿Qué tipos de o, y me va a responder, va a agarrar cada pregunta y me los va a, eh, a mostrar y yo, eso me va a dar un montón de ideas para yo generar contenido. Luego está Quora que eh, punto com, que viene siendo como un tipo Yahoo respuestas de antes, pero y yo me puedo meter a esa página y buscar qué pregunta la gente a través, a, sobre esos productos o servicios o incluso hacer mi propia pregunta. Ahora, si ya tenemos una audiencia, también podemos hacerles preguntas a través de nuestras redes sociales y eso nos va a dar muchísimas ideas de qué tipo de contenidos puedo sumar. Entonces, un último consejo. ¿Cuándo debo comenzar a generar ese contenido? Aquí ahora tiene usted una excelente oportunidad para comenzar a crear contenido. Eh, solo necesita una libreta, papel o si no tiene, agarre su celular, habla un, unas notas y comienza a generar esas ideas que pueden llegar a potenciar su negocio a otro nivel. Muchas gracias.